Vamos a hacer juegos mentales, variados. ¡Hola, citos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¿Por qué hablo así? ¡No lo sé! Encuentra la palabra, encuentra el cactus perdido. Vamos con el primero, que es el de los cactusis. Cactusitos. ¿Cuál de estos cactus felices es diferente? Lo acabo de ver. Tengo ojos de águila Voy a dejar 5 segundos para que tú lo leas que tú lo veas, no puedes leer nunca Tú sabes lo que te quiero decir ¿Ya lo viste? Es que es muy sencillo ¡Tacha! ¿Dónde está el número 8? <risa> número 8 Lo acabo de ver Lo acabo de ver Porque tengo ojos de águila Este es un poquito más difícil pero lo hemos conseguido encontrar. A ver si tú lo consigues encontrar. A ver si usted consigue encontrarlo. ¿Ya lo viste? ¡Vamos! has visto? ¿Lo has visto? A ver. El 8 estaba ahí escondido. Ahí escondidito. Hay que encontrar cinco diferencias en este cangrejito que se encuentra en la playa. Acabo de encontrar dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora se encontrado todas. ¿Has visto? ¿Has visto qué agilidad? Agilidad mental. Esto se llama agilidad. Agilidad. Esto se llama agilidad. Agilidad. Esto se llama agilidad. Agilidad. Esto se llama agilidad Agilidad Esto se llama agilidad ¿Dónde están las cinco diferencias? Se ven demasiado ¿Vale? No están escondidas ¿vale? Te voy a dejar a ti que las busques Te voy a dejar tres segundos ¿Y ¿En serio tres segundos no lo voy a encontrar? Sí Uno, dos, tres Se acabó el tiempo Si te acabó el tiempo No pasa nada, yo te las muestro ¿Vale? Yo te muestro las diferencias Para que ustedes Las puedan encontrar ¡Ah, ah, claro, sí Vale, vale, va. por si acaso Por si acaso Me habían timado Porque aquí la palmera está, ¿Ves que no está? Y me señala no, la nube ¿Sabes? Y luego he caído En que si la palmera está delante De la nube Lógicamente No está la palmera ¿Sabes lo que te quiero decir? Si sí, la palmera Está enfrente de la nube, y en el otro no está la palmera, no me pueden señalar la palmera, porque no está. Vamos a ver qué nos encontramos. Espérate que no leí el título. Encuentra el patito de goma en la en la siguiente imagen. Vamos a encontrarlo. Buscar el patito de goma. Encontrar el patito de goma. No lo encuentro por ningún lado. No lo encuentro por ningún lado. Solo hay animales, hay personas. de personas, lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver No está entre todo el barullo está... A ver, te lo explico Ahí, dándole los botones, ¿sabes? Para cambiar la pantalla Edición en directo Digo, que hablando de directos eh, También tengo tweets Y me quieres ver de vez en cuando Pues ahí estaremos Jugando a Minecraft y a veces también reaccionaremos a cositas. Si me quieres ver, o sea, si me quieres ver, de vez en cuando, por ahí puedes. ¿Vale? Voy a dejar de dar palmas porque parece que está bailando Sevilla. El flamenco. Uno, dos, tres. ¿Cuál de estas flores no tiene par? No tiene par tiene par el que no tiene par. Vamos a ver cuál de estas flores no tiene par. ¿Cómo que no tiene par? Pensemos, espérate, que esto, esto, esto, esto no lo entiendo. Me no Esta naranja, David La otra también. Todas. ¡Ah! It was at this moment he knew. He fucked up. Es el juego de las parejas, no lo había pillado juego ese de la memoria que tienes que buscar a las dos parejas pues es ese juego si tú le daba la respuesta no le daba la respuesta de aquí no le daba la respuesta justo estaba en el ¿Qué gatito no es igual a los demás qué gatito es especial ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto, lo he visto. ahí está el gatito que es especial sí la encontré ¡Vamos! ¡Ese de Sofi's 20! ¿Podrás encontrar las diferencias entre estas dos imágenes? He encontrado una, he encontrado dos, he encontrado tres, he encontrado. He encontrado tres. He encontrado tres. Hay 10 diferencias, ¿vale? Búscalas conmigo, yo he encontrado tres. ¿Cuatro? No parece el mismo, ¿eh? He encontrado solo cuatro. A ver, una. Dos. 3 4 4 diferencias Y ahí me he quedado Son 10, ¿vale? 4 diferencias Y ahí me he quedado 6 La acabo de encontrar 6, 6 ¿Vale? 6 Voy a repasar 1 2 3 4 5 6 He perdido la cuenta Ahora encontramos 6 se, 9, o sea 10, perdón 10, 10, 10, 10, 10, 10 Venga, veamos la respuesta Secuencia uh, Se complica la cosa, pero ya lo sé Pero ya lo sé Es la manzana Es la manzana uh -huh. Me está explotando la mente con la edición de este vídeo. y aún no he empezado a editarlo. Es la manzanita, es la manzanita, el redoble de tambores, es la manzanita frente al resto. ¿Cuál es el Nemo? Buscando a Nemo. No encuentro a Nemo. No encuentro a Nemo. Pero no, la acabo de encontrar La acabo de encontrar Exacto, es ese daño Justo ese Encuentra el error en esta escena tierna Vale, encontramos El error, ¿de acuerdo? Que arriba saldrá un vídeo Que podéis ver después de este Relacionado con estas cositas Sobre todo con esta imagen que vamos a ver ahora ¿Vale? Encuentra el error Luego, ¿eh? Ahora no. Luego Hay que encontrar el fallo que ya lo acabo de encontrar porque es muy sencillo si es solo un fallo ya lo he encontrado si son más apaga y vamos ya empezamos ¿Ya empezamos, con la gracia? ya empezamos, ¿no? enciende la luz ahora mismo ya es que pienso ya en la edición ¿sabes? O sea, entonces... pues, y ahora en mi mente estoy pensando en la edición de ese momento ¿Qué camino lleva directo al hueso? El 4 Sí, señor El número 4 Por aquí te puedes suscribir Aquí te dejo una lista de reproducción De todos los vídeos de este año Aquí abajo El vídeo que te he dicho yo antes El vídeo De Los errores ¿De acuerdo? Y aquí arriba eh... No sé si podré poner el canal de Twitch yo lo voy a intentar, si no puedo, sale el canal secundario, ¿vale? De momento está en pausa. Eh, tengo pensado en el canal secundario, subir los resúmenes de eh, tweets como Auro. ¿Me he explicado bien? ¿No me he explicado bien? Bueno, ya me habrás entendido cuando habrá salido todo el...